Bienvenidos a mi canal Creaciones Bettina, un saludo muy especial para todos El video que haremos hoy es una petición, haremos una cajita para mejores amigas Una verdadera amiga es aquella que sobresale entre todas tus amistades A una verdadera amiga te unen infinidad de cosas Son sinceras, fieles, honestas, conocen nuestras debilidades, anhelos y sentimientos más profundos Aunque tengan personalidades diferentes, seguro se complementan Hoy quiero recomendarles este video Tarjeta gigante Sorprende tu novio con esta novedosa tarjeta, paso a paso en el canal, regala siempre amor Ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso En cartón craft o duples vas a cortar un rectángulo de 21 centímetros por 32 centímetros Vas a medir en los lados 2 centímetros Y con la regla y la tijera vamos a repasar estas líneas para que te quede fácil a la hora de hacer los quiebres vamos a cortar en estos dos extremos y vamos a doblar o hacer los quiebres con silicona líquida vas a aplicar en estos lados para armar la base de la cajita en cartón paja vas a cortar un rectángulo y en sus cuatro lados igual vas a medir 2 centímetros igual vamos a repasar con la regla y la tijera vamos a hacer los quiebres estas dos partes las vas a cortar y acá vamos a cortar para armar la tapita de la caja o de la base Doblamos así y vamos a pegar, nos quedaría así, sería para pegar acá en esta parte. Vamos a aplicar silicona líquida acá a la base y vamos a pegar la tapa. corta un rectángulo en licopor de 17 centímetros de ancho por 27.5 de largo toma una hoja del color que desees de 21 centímetros por 27.5 centímetros y vas a trazar a los lados 2 centímetros ahora vamos a aplicar silicona líquida al icopor para luego pegarle la hoja vamos a aplicar también en estos lados y vamos a pegar la hoja doblamos así para que pegue también acá nos quedaría así ahora acá en estos lados vamos a medir 2 centímetros nos quedaría así acá en esta parte vamos a medir 14 centímetros Dos centímetros y acá en esta parte debe quedarnos 7.5 centímetros esto lo vamos a cortar nos quedaría así acá lo que hice fue decorar con florecitas con estos marcadores ustedes o lo pueden hacer con los marcadores que tengan, hice unos punticos y las florecitas como pueden ver lo hice de dos colores, ahora voy a hacer unos punticos, esto es opcional si lo desean hacer ahora vas a en cartón duplo vas a cortar un rectángulo de 9.5 por 29 centímetros y en estos tres lados vas a medir un centímetro, acá no acá vas a medir de nuevo un centímetro, 13 centímetros, un centímetro, 13 centímetros y vamos a hacer los quiebres esto sería para hacer una cajita de paletas de sombras vamos a hacer una imitación esto acá lo vamos a cortar igual vamos a cortar acá una vez, dos veces igual en este lado, una, dos y doblamos estas dos partes las vamos a pegar voy a hacer acá bien esta quiebre para que me quede bien la cajita y vamos a aplicar acá silicona líquida en los dos lados y vamos a armar así esta parte, este primero lo pegamos así y este lo vamos a colocar así luego doblamos hacia adentro como, está, como estoy haciendo nos quedaría así acá en esta parte pegué cierre de cibo velcro y esta parte para que no se vea así feita vamos a pegarle un papel decorativo voy a aplicar silicona líquida y pegamos lo cortan del mismo tamaño de la cajita Acá vamos a pegar la otra parte de cierre de adhesivo y le vamos a aplicar silicona líquida. Vamos a cerrar para que se pegue el cierre. En esta parte pegué una hojita verde. Con porcelana fría voy a hacer... Almozamos primero y voy a hacer unas bolitas. Las vamos a aplanar. Recuerden que la porcelana se debe dejar secar, queda duro. Estas bolitas de estas hice seis y las pinté con esmaltes de colores. Vamos a pegarlas acá en esta parte superior. Voy a hacerlo con silicona líquida, nos quedaría así. Acá lo que hice fue unos punticos y unas estrellitas. vamos a abrir y acá adentro vamos a escribir unos mensajes. Tuve el privilegio de conocer a Gisela y ahora es mi mejor amiga. En ti confío, en ti cuento mis tristezas, mis alegrías, mis logros, mis estupideces. Le doy gracias a Dios por darme la mejor amiga, que más que una amiga es una hermana te amo y vamos a colocarla acá adentro. Ahora vamos a hacer la base de otra cajita, vas a cortar un cuadro de 17 centímetros por 18 centímetros en cartón paja. O el cartón que tengas a la mano, mide en sus cuatro lados 2 centímetros. Vamos a cortar acá y vamos a armar la base, nos quedaría así. Ahora en papel decorativo vamos a cortar la tapa, vas a cortar un cuadro de 15.5 centímetros por 16.5 centímetros, en sus cuatro lados mide un centímetro. Igual vamos a hacer los quiebres. Nos quedaría así. Vas a pegar una foto con tu mejor amiga y si deseas copia este mensaje. Qué bueno saber que cuento contigo siempre. Acá la base lo que hice fue colocar papel seda y chocolates. Ahora vamos a ubicar las cajitas que hicimos. Vamos a colocar esta acá. Y en este otro lado la imitación de paletas de sombras, que sería el mensaje, nos quedaría así. Vamos a tomar la cajita, la primera cajita y vamos a colocar acá esta parte. Vamos a cerrar y vamos a decorar esta parte superior de la cajita. Vamos a escribir un mensaje. Quiero que seamos las mejores amigas por siempre. La cajita la van a hacer del color que deseen. Acá lo que hice fue pegar una mariposita, hice unas florecitas en este lado, esto es opcional si lo desean hacer. Y hice unas caritas felices. En esta parte para que me gustara bien la cajita le pegué cierre adhesivo velcro. Friends forever. Hemos terminado, espero que el video de hoy les haya sido de mucha utilidad. Manito arriba si te gustó, compártelo con tus amigos. Y si no te has suscrito a mi canal, espero que lo hagas. Un abrazo para todos, hasta mi próximo video.